Millones de personas marcharon en todo el país por la unidad y la memoria. Los organismos de derechos humanos exhortaron a colaborar con mayor fuerza en la restitución de los nietos y condenaron el avasallamiento que el gobierno neoliberal de Mauricio Macri genera todos los días. En el documento leído en Plaza de Mayo, recordaron las desapariciones de Jorge Julio López, Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, Pidieron el fin de los presos políticos y señalaron al secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruch, como el responsable del desfinanciamiento de los sitios de memoria y de otros programas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también fue cuestionada por el caso Chocobar, Facundo Ferreira, las pistolas Taser y las fuerzas armadas realizando tareas de seguridad interior. Lita Boitano, madre de Plaza de Mayo, porque hoy tenemos un gobierno cuyo único plan es avasallarnos en esta plaza frente a la Casa Rosada gritamos con memoria y unidad luchemos por la patria que soñaron las 30.000 los 10.000 30 10 presos políticos y los miles de asesinados es, en esta plaza frente a la Casa Rosada lo estamos diciendo libertad a las presas y los presos políticos del gobierno de Macri Estela de Carlotto Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo y ahora tenemos este gobierno que nos retrotrae a muchas imágenes de un pasado de esa misma dictadura siendo democracia muy mala por supuesto así que el respeto absoluto al, al camino de nuestro país, pero con la total este, desconfianza de esta gente que gobierna porque dice una cosa y hace otra, nos ha defraudado lo que prometió en campaña, no cumplió absolutamente nada, miente permanentemente porque está este, diciendo cosas que realmente no son ciertas y que este, esas mentiras, alguna gente las cree y hay que siempre estar corriendo con la verdad en la mano para decir no es verdad. Política exterior. ProSur. Mauricio Macri fue partícipe el viernes en Santiago de Chile, del lanzamiento de la nueva alianza sudamericana denominada Progreso de América del Sur, una alianza nacida de la unión de los gobiernos de derecha de la región que buscaron la exclusión de Venezuela. Hoy se da inicio al proceso de creación de ProSur, que va a ser un foro, un lugar de encuentro, de diálogos, de colaboración, de coordinación y también... Un lugar para enfrentar y resolver problemas y asumir y enfrentar oportunidades que no son comunes. Va a ser un foro abierto a todos los países de América del Sur. Va a ser un foro sin ideología, que va a respetar la diversidad y las diferencias que cada pueblo decida al elegir a sus gobiernos. Estadísticas La Universidad Católica Argentina presentó un informe en el que dice que la pobreza aumentó del 26% al 31% de 2017 al 2018. En números concretos, el país tiene hoy más de 12 millones de pobres. En tanto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa dio a conocer el reporte que periódicamente publica en base a una encuesta entre 300 empresas de todo el país, cuyo resultado fue que la producción industrial PyME se hundió en febrero un 6,1% en comparación con el mismo mes del año pasado, mientras que en relación a enero, la baja fue del 4,2%. Sindicales Las juntas internas de ATE y UPCN advirtieron sobre despidos masivos en el Ente Nacional de Comunicaciones y se declararon en alerta. Se habla de unas 300 desvinculaciones. Según denunciaron, la presidenta del organismo, Silvana Giudici, planea echar a cientos de trabajadores en las próximas semanas, valiéndose del concepto de dotaciones óptimas. Las autoridades consideran que uno de cada cinco compañeros sobran, según denunciaron los afectados. Alejandro Susinski, delegado general de ATE, en ENACOM, ISER. Me cuesta mucho también creer al jefe del gabinete cuando no hay algo. Yo me siento, lo escucho, pero le quiero la mitad a las cosas que me el jefe del gabinete. Pues sinceramente nosotros ya venimos transcurriendo del de, de macrismo un año por a su lado que están, y la verdad que te sentás con ellos y después cuando te vas te hacen otra cosa totalmente diferente. Entonces lo que le dejamos bien claro, no me voy con la palabra de él, porque no le creo al jefe del gabinete, es la realidad. No le creo porque no, no, no cumplió nada de lo que hablamos nunca. Pero sí que le quede claro que nosotros sí nos mentimos. Y donde él se vestiga, de despido, hecho, nosotros vamos a hacer un quilombo bárbaro. Que le quede claro, a él y a van. Judiciales. La Corte Suprema de Justicia definirá en el transcurso de este martes si es constitucional o no que las jubilaciones paguen el impuesto a las ganancias. Si bien la decisión se centrará en un caso en particular, el de la jubilada entrerriana María Isabel García, la resolución podría impactar en el resto de los jubilados que tributan el impuesto e incluso en aquellos que cobraron sentencias favorables por actualizaciones en los últimos años. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró la emergencia en materia penitenciaria, por el término de tres años y oficializó la creación en el ámbito de la Secretaría de Justicia De una comisión de emergencia en materia penitenciaria Que deberá reunirse cada 15 días El gobierno explicó en la resolución Que la población penitenciaria alojada en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal Ha experimentado un incremento significativo en los últimos años Elecciones 2019 la expresidenta Cristina Kirchner hizo durante el fin de semana dos gestos fuertes en pos de la unidad del peronismo. Uno fue bajar la lista de unidad ciudadana en Córdoba, que llevaba como candidato a gobernador al diputado Paulo Carro, en una señal de apoyo a la reelección de Juan Schiaretti, quien sería el que más mide para Alternativa Federal. La otra acción, más simbólica, fue expresar su solidaridad con Sergio Massa por el extraño robo de notebooks y material de campaña sufrido en sus oficinas. Mediante Twitter escribió su solidaridad y denunció el hecho. Crisis. La empresa Loma Negra desafectó a seis trabajadores del establecimiento de Villa Cacique Barker en el partido de Benito Juárez. La empresa. Aseguró que no renovará tampoco el resto de los puestos de trabajo... ...que quedaron vacantes con anterioridad... ...ni cubrirá los puestos de la plantilla que se liberen en el futuro. Hasta ahora, se trata de 12 puestos de trabajo... ...del total de 350 trabajadores que se desempeñan en la planta. Martín Isasmendi, secretario general de la seccional Barker. Hoy nos informaron de que no estarán cubriendo las vacantes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 Correa cargó con dureza contra los gobiernos neoliberales a los que acusó vender cuentos fantásticos y contra los medios de comunicación que aseguró que se han convertido en el nuevo opio de los pueblos que hacen creer que lo intolerable es lo correcto. La prensa en una democracia. Nos robaron la democracia. Ya no importa lo que voten los pueblos, lo que digan los medios en sus titulares. Reemplazaron el estado de opinión, de derecho por el estado de opinión e incluso el estado de manipulación mire, esto es un problema planetario la prensa, nuestras democracias pueden llamarse aquí en Bélgica también, ¿eh? Estados Unidos democracias mediatizadas es decir, dejaron de ser de democracia porque la democracia manda el pueblo aquí mandan los dueños de los medios de comunicación pero incluso si es un problema planetario no tiene nada que ver con el problema de América Latina porque ahí existe todo peor falta de profesionalismo abierta, abierto involucramiento en política abierta falta de ética concentración de la propiedad todos los medios son, están en manos de la burguesía eh, latinoamericana. Monopolios, la concentración de Clarín, del Globo y de todos los medios eh, latinoamericanos. Eso no ocurre en los países en desarrollo. Hay problemas con la prensa. Son democracias mediatizadas, pero nada que ver con los problemas que tenemos en América Latina. Educación. Los docentes bonaerenses y la gobernación de Buenos Aires mantienen una nueva reunión paritaria clave para definir si 2019 estará marcado por el conflicto en las aulas. Las expectativas están puestas en si la administración de María Eugenia Vidal hará una oferta de aumento para que los sueldos recuperen el poder de compra que perdieron durante el año pasado. Ya hay acuerdo en aplicar una cláusula gatillo sobre la inflación de este año, de marzo en adelante, y ahora el centro de la discusión es la compensación. El Frente de Unidad Gremial Docente reclama 15,6%. Crisis. Según un relevamiento de los propios profesionales de la salud, en algunos centros de salud porteños hay faltantes de leche. De los 3.600 kilos que entregaban por mes, pasaron a solo 600, y en algunos directamente suspendieron la entrega desde el mes de febrero. Rebeca, madre de dos hijos. La verdad que sí, hace más de cinco meses que no me están entregando la leche, me daban dos por cada chico, ¿sí? el control de niños sano que atendía el doctor y te la daban ahí en el instante. Y hoy en día la leche está recara en los barrios, 60 pesos, un litro, y a veces le doy, a veces no, le, no, no me alcanza la plata y le doy té, mate cocido y esas cosas. Ciudad. Sigue la polémica por la construcción del Estadio Cerrado Buenos Aires Arena en la zona de Villa Crespo. Se trata del emprendimiento desarrollado por el grupo La Nación, junto a AEG Worldwide, en un predio lindero a la cancha de Atlanta. Según los vecinos, el estadio traerá aparejada una serie de inconvenientes que van desde el caos de circulación y estacionamiento, desvalorización de las propiedades y hasta el cambio de la fisonomía barrial. Doctor Jonathan Valdivieso, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La construcción de este estadio cubierto, el más grande de la Argentina, en Villa Crespo, tiene dimensiones muy negativas de análisis, casi es el paradigma de lo que no hay que hacer y el paradigma de lo que es, implica hacer negocios la obra pública y la mala planificación. Es el paradigma de lo que no hay que hacer y el paradigma de lo que es, implica hacer negocios la obra pública y la mala planificación. Son terrenos privados el estado es propia, para ceder una parte para el Club Atlanta y otra parte para construir un centro cultural y una escuela, hace casi diez, más de 10 años. Ni escuelas ni el centro cultural fueron construidos, al contrario, se fueron votando otras leyes que fueron autorizando la construcción de este estadio cubierto. En el 2012 se autorizó, comenzó a la construcción a través de una empresa que era Lugano Center, donde el Banco de la Ciudad, el Banco que tiene los ahorros de la ciudad y que debía destinar su dinero para otro tipo de inversiones más productivas o para viviendas sociales, le otorgó 100 millones a esta empresa para hacer un estadio en un barrio residencial. Y esta empresa terminó fugándose, terminó no pagando la deuda, dejó el estadio a medio de construir y ese préstamo fue otorgado por eh, el señor Cisella, no, el ministro de, de la Nación. Para tapar ese agujero fue donde aparece el salvataje de la Nación, en el sentido de que la Nación va a hacer un gran negocio, le extienden la concesión de esos pedidos, ya no de 20 años, sino a 40 años, donde no va a tener que pagar impuestos inmobiliarios. Agenda. Este 28 de marzo a las 18 horas se desarrollará una actividad titulada Empresarios y Trabajadores Unidos por una Política de Desarrollo Productivo con Justicia Social. Se realizará en Avenida Cazón, 1185 Tigre, Buenos Aires. Gobierno. El presidente y empresario Mauricio Macri participó de la apertura de la primera edición del seminario antimafia italo-argentino. Macri, de familia italiana, convocó en ese acto contra la mafia italiana ...a seguir combatiendo juntos a las mafias... ...para que entiendan de una vez y para siempre... ...que en la Argentina se acabaron los comportamientos mafiosos. Además, sostuvo que el gobierno continuará trabajando... ...junto a todos los argentinos... ...para enfrentar a las mafias y ganar... ...y afirmó que en el marco de esa batalla... ...antes el Estado era parte del problema... ...y hoy es parte de la solución. Como saben, vengo de una familia italiana... Y de ahí tengo innata la cultura del esfuerzo y esa pasión propia de los que tenemos sangre italiana. Desde el comienzo de esta gestión supimos que íbamos a tener que dar peleas difíciles. Y la lucha contra las mafias, tanto dentro como fuera del Estado, es quizás la más difícil de las peleas. Pero la decisión es clara. En equipo con los argentinos decidimos enfrentarlas y ganar. Gobierno. En otra jornada difícil para los mercados, principalmente para el dólar, el presidente Mauricio Macri intentó dar un mensaje de tranquilidad en una charla telefónica en Cadena 3. Lejos de eso, comparó la situación con Brasil y puso como excusa que el dólar sube de la misma manera que en el país vecino. que aguantar, que tienen, y tenemos que ir juntos, tirar este carro, o sea que no, no hay soluciones mágicas, que crean... Que si no me creen a mí, yo estoy convencido de lo que estoy haciendo me estoy dejando la vida en esto. la dejo desde el amor que le tengo a este país y lo que creo en los argentinos. Me puse acá en este lugar porque creo que hay un camino de futuro real para los argentinos. En ningún momento hay más oscuridad que el segundo antes de amanecer. Entonces acá tenemos que tener convicción los argentinos. Tenemos que entender que lo que estamos haciendo es lo correcto. Nadie la tiene fácil en el mundo. Hoy el dólar sube... Lo mismo prácticamente en Brasil, en Turquía, en todas partes está subiendo el dólar. O sea, hay cosas que pasan es que tienen que ver con el mundo. En tanto, Mauricio Macri en una charla con el escritor Mario Vargas Llosa se refirió a la situación en Venezuela y pidió que el ejército se subleve al gobierno democrático, es decir, que se produzca un golpe de Estado. Y lo que vi hoy en Venezuela es increíble, increíble. Y es mentira que no se puede estar peor. Mario, hace cuánto estamos hablando de esto, pero espero que algo pase, que algo pase, que alguna parte del ejército venezolano reaccione y se subleve y produzca un cambio porque en el corto plazo así no no lo veo, no lo veo. Economía. El jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo que el gobierno asumió el desafío de corregir los desequilibrios macroeconómicos y sentar las bases para una economía para el crecimiento, al brindar su informe de gestión ante la Cámara de Senadores. Planteamos la necesidad de tener infraestructura de calidad y desarrollo energético que nos permita recuperar lo que muchas veces tuvimos y habíamos perdido en el 2015, que era nuestro autoabastecimiento energético. Pero en uno de los países más grandes del mundo, en la extensión territorial, nuestra infraestructura estaba colapsada y cruzada por diversos problemas de eficiencia y transparencia. Y creíamos que era muy importante poder encarar esa transformación de forma federal, transparente, modernizante. Y por supuesto, un tema que hablaremos en particular, el desafío de corregir ...nuestros desequilibrios macroeconómicos... ...y poder sentar las bases para una economía... ...que se piense para el crecimiento. Inflación. El licenciado Guillermo Moreno... ...opinó sobre la situación económica del país... ...y dijo que no desea que se llegue a la hiperinflación. Al consultarlo sobre si se deben adelantar las elecciones... ...contestó que es preferible construir... ...una unidad opositora cuanto antes... Mirá, todo depende cómo sea el esquema de salida, yo no la deseo. Mirá, técnicamente, de acuerdo a cómo sea el esquema de salida, sí, obviamente, vos lo que haces es poner toda la plata futura que implica las delic. porque vos sabés qué plata futura. Toda esa plata futura que implica las LELIC, la largás a la calle y, bueno, vas a tener un lío enorme. Dale, cariño, pero yo vaya. no lo deseo. Yo creo que tenemos que ir a un gobierno de unidad nacional cuanto antes. Judiciales. Debido al reciente fallo de la Corte sobre el impuesto a las ganancias de los jubilados, el fiscal Gabriel de Bedia explicó algunos puntos para entenderlo en una entrevista con Ismael Bermúdez. Eh, en el campo de la deliberación, que es el campo del Congreso de la Nación, es en donde en principio se resuelven las cuestiones generales con una norma general eh, abstracta y obligatoria. Pero cuando el Congreso demora o sanciona como esta ley de impuesto a la ganancia, la ley 20.628, que grava el haber jubilatorio, es decir, impone las ganancias al jubilado, el Congreso debió en algún momento derogarla. aunque digo que el Congreso de la Nación Debe derogar, eh, ¿qué es lo que le exhorta a la Corte? La Corte, ¿qué dice? Declara inconstitucional el de artículo 79, inciso C, entre otros, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y le dice al Congreso de la Nación, lo exhorta, por eso se denomina sentencia exhortativa, lo exhorta a que legisle para eximir de ganancias a los jubilados. Educación. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, que conduce María Eugenia Vidal, propuso a los gremios docentes brindar aumentos trimestrales en base a lo que indique la inflación del INDEC, más 15,6 puntos porcentuales en dos cuotas, la primera de 5% en abril y la segunda del 10,6% en agosto. La propuesta se realizó durante el encuentro paritario que mantuvieron ayer en la ciudad de La Plata. Hernán Lacunza ministro de economía bonaerense Mantuvimos la cláusula de actualización automática para los cuatro trimestres de 2019 que se van pagaderas al final de cada trimestre de acuerdo a la inflación que registre el INDEC. Y respecto al reclamo que hacían los gremios docentes referido al año 2018, hemos propuesto una recomposición escalonada en dos tramos, en marzo y en julio, del 15,6% en el salario básico docente. Estadísticas. Se conocieron los datos oficiales del INDEC del segundo semestre de 2018 y el índice de pobreza subió al 32% con 4,8% de indigencia. El porcentaje más alto se registró en las provincias del noroeste, mientras que en el Gran Buenos Aires los pobres llegan a 35,9% y los indigentes a 8,5%. Política. La Comisión Bicameral de Control del Pago de la Deuda Externa acordó convocar al Ministro de Hacienda, Nicolás Duhovne, y a las autoridades del Banco Central para brindar informes ante los senadores y diputados sobre el estado actual de la economía y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Axel Kisilov, diputado por el Frente para la Victoria. No está en el ánimo no, de porque... ninguno de nosotros que, que termine en un escándalo si... Eh, y con, en esta misma línea propongo que sean este, convocados también las autoridades del Banco Central y de, y de la Secretaría de Finanzas, en la misma reunión o en una reunión eh, posterior, para contestar sobre este mismo cuestionario, que también lo haría más abierto, pero naturalmente no, no se va a circunscribir solo la cuestión del acuerdo con el fondo, sino todo lo que remite a las problemáticas que trata esta comisión. Sociales. Se llevaron a cabo distintas marchas realizadas por organizaciones sociales... ...a las que se sumaron los jubilados en reclamo a las políticas económicas... ...llevadas adelante por el gobierno nacional. Entre otras consignas, exigieron la ley de emergencia alimentaria... ...mejoras en los planes y repudian la quita de prestaciones... ...de los adultos mayores en detrimento de su calidad de vida. En tanto, gremios de ATE y CTA... ...realizaron un panazo... ...para repudiar las políticas de ajuste de Mauricio Macri... ...frente al edificio donde funciona el INDEC... ...en donde repartieron más de 500 kilos de pan... ...para los más necesitados. Aumentos. La suba del gas en abril... ...será del 10%. Los combustibles actualizarán la cuota del impuesto... ...a la transferencia de combustible en un 2,8%. Finalmente... También habrá subas en el subte y premetro. A partir de abril, el precio del pasaje de subte pasará de 16 pesos con 50 a 19, es decir, un aumento del 15%. El premetro, en tanto, pasará de 6 pesos a 7, o sea, una suba del 17%. Policiales. A raíz de un pedido de informes de los diputados Miriam Bregman y Patricio del Corro, se conocieron los resultados sobre la presencia de efectivos en la policía de la ciudad que cumplieron funciones durante la última dictadura cívico-militar. En total, 282 agentes de la Fuerza de Seguridad porteña se desempeñaron entre 1976 y 1983 en la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional. Crisis. La firma Verbano, que produce una de las vajillas de porcelana italiana más reconocidas en el país y en el mundo, combinando tecnología de punta con trabajo artesanal, dispuso la suspensión por un mes de sus 108 trabajadores. Desde la empresa afirman que hace 14 meses vienen atravesando una situación difícil como consecuencia de la caída del mercado interno. Inflación. Un grupo de jubilados realizó una protesta frente a la sede del PAMI en el microcentro porteño para reclamar por los problemas en el acceso a la cobertura de salud, entre los que se encuentran las demoras para conseguir turnos y acceder a cirugías programadas, así como el recorte en la cobertura de medicamentos. Apodada como la marcha de los banquitos, los jubilados llevaron hasta el edificio de Corrientes al 600 sus propias sillas y bancos para sentarse en la vereda. La verdad es que como cuando firmé los estatutos me tiembla el cuerpo de la responsabilidad impresionante que siento que tengo, de, de trasladarle todo el empuje que nosotros estamos manifestando en este acto a todo el pueblo, a todos los jubilados de todo el país, para la bandera y defenderse. Tenemos que hacer la historia nosotros. El PAMI es nuestro, es de los jubilados. No podemos permitir que siga intervenido y que nosotros estemos padeciendo las mil y una penurias. El PAMI es nuestro, de todos los jubilados.